Por estos días hay una cosa que causa mucha risa, cuando uno ve a Maduro o a muchos de la cúpula saliendo por televisión. Bueno, ya Dios dado lo sabemos que con su programa, el, con el mazo dando, pues él habla, porque como nadie puede revirar, porque él es el que tiene el poder ahí, pues sencillamente si hay un comentario negativo lo elimina, no lo pasa, pues entonces él es el que manda y él es el que dice, entonces es muy fácil uno llegar y gritar, es como gritarle a alguien por teléfono, eh, me la vas a pagar y claro aquí yo estoy de este lado porque no se lo dice de frente? porque sabe que de frente de pronto el otro le puede responder y eso es lo que pasa cuando uno a Nicolás hablando de que Venezuela está pasando por un gran momento económico que supuestamente de hace cinco años para acá se viene la economía activando pero cuando nosotros miramos la caída del Bolívar, eh, la situación económica que hay en el país, más de 6 millones de inmigrantes que han salido, los que han perdido la vida, más de 20 mil muertes, cuando vemos que la educación está por el suelo, cuando vemos que la economía está por el suelo, cuando vemos que lo del COVID, para no ir tan lejos, se hablan de unas cifras que... No se la creen sino ellos Vemos al fondo un sistema de salud Bastante precario Cuando veíamos incluso aquí por este mismo canal Anunciando nosotros Donde los médicos decían que Tenían que llevar su propio galón de agua Porque no había ni siquiera agua En los, en, en los centros de atención Entonces uno le cuesta trabajo Entender o creer Lo que está pasando Claro que Nicolás se va pues para la parte Rica de Venezuela Porque sí hay unos ricos y muchos de esos ricos en este momento están aliados con Maduro porque ellos están comiendo de la misma torta o sea, de la misma torta que se está robando Nicolás de esa misma se están beneficiando ellos y pues hay muy buen dinero entonces uno ve esos bodegones llenos de comida, de tragos importados de licores de no sé cuántos años de comidas exóticas de eh, Lamborghini, de, de Ferrari de Audis, de carros fácilmente de 100, 200, 300 y hasta 400 mil dólares un carro, entonces claro si uno muestra ese pedacito de Venezuela pues entonces si uno, si uno, si fuera por publicidad o por, comercial, por comercialización uno va y lo muestra y entonces la gente va a decir no en Venezuela lo que están es bien, ustedes se acuerdan hace algunos años que en Cuba hicieron lo mismo, presentaron la Cuba a la que tiene plata, o sea los que viven de la, de la cúpula castrista, entonces mostraron no oh, a lo que es, es un paraíso pero no muestran la realidad del pueblo como tal y eso es lo que está pasando también con Venezuela entonces una pregunta que resurge después de que la dictadura chavista Anunciara por medios de comunicación hablando de que Venezuela está en un supuesto crecimiento económico Sale una contraparte de un grupo de economistas donde le piden a Maduro publicar el presupuesto nacional El cual hace desde el 2016 que no lo anuncia Buena pregunta, ¿cierto? Hay un cuestionamiento que resalta con estos acontecimientos y es... ¿Qué será mejor? ¿Tratar de ser felices por medio de una mentira o de pronto ser reales por medio de una verdad? Las cifras fiscales son una incógnita desde el 2009, oígase bien, desde el 2009, estamos hablando de hace 13 años, al igual que el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos y datos de pobreza. El pasado fin de semana una veintena de economistas venezolanos solicitaron al régimen de Nicolás Maduro publicar el presupuesto nacional así como las estadísticas económicas y sociales que elaboraron los distintos entes Estatales. Vuelvo y digo: si la cosa está tan bonita, si la cosa está tan buena, si Venezuela está tan bien, ¿por qué no lo publican? Vuelvo y digo: es muy fácil hablar ante un medio, pero otra cosa es ver la realidad. Esto es importante, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios, porque de pronto soy yo. El que estoy siendo un poquito chocho O precoz con esta noticia Pero estamos hablando con la verdad Me gustaría que ustedes también nos, nos dijeran Qué opinan con respecto a esto Porque si yo no estoy ocultando nada Pues... Muestro las cosas. Recordemos que el Poder Ejecutivo desde el 2016 no ha publicado las respectivas leyes de presupuesto contraviniendo claramente lo establecido en los artículos 313 y 314 de la Constitución. De esta manera, sin la publicación en la Gaceta Oficial, documento oficial donde se publican leyes y mandatos, no existe ley de presupuesto válida, dijeron los economistas en un comunicado conjunto. O sea, en palabras, palabras coloquiales en habla como dice el dicho hablando en español lo que está hablando el señor maduro en la televisión y en los medios de comunicación es físicamente mierda cuesta trabajo creer lo que maduro por medio de su prepotencia al igual que Diosdado Cabello, que pretenden hacer ver que Venezuela está pasando por su mejor momento y que definitivamente la revolución bolivariana va en ascenso y triunfando. Cuando vemos todos los días miles y miles de personas huyendo por las fronteras del país caribeño, que para estos días ya superó los 6 millones de migrantes, porque uno dice, a mí me causaba curiosidad, eh, un día en cierto sitio por ahí en, en el departamento del Cauca encontré unos eh, venezolanos chavistas y hablaban que nuestro comandante Nicolás Maduro y que la cúpula chavista y que la revolución bolivariana, y yo les decía, bueno, oiga ustedes son chavistas, ¿cierto? Sí, sí aférrimos y contra la, juntos con la revolución, ¿y porque están viviendo en Colombia? No, es que la situación está muy berraca en Venezuela, oiga, entonces, ¿qué? ¿Siguen un ideal así estén comiendo la física? No se entiende porque si yo estoy, si yo sigo un ideal, es porque sé que en mi país, con ese ideal, de pronto voy a salir adelante, si ellos son tan Tan claros en su revolución bolivariana Y que esa es la solución de Venezuela ¿Por qué no se quedaron en Venezuela? ¿Cierto? Es una contradicción Ahora, si Venezuela está tan bien ¿Por qué no muestran cifras? Está igual de oculto a las cifras Respecto a la pandemia, el COVID-19 A la cual no llegan en contagios y en muertos La pandemia total De todo lo que ha sido durante, durante este año y medio De lo que ocurrió en un solo día en Colombia es que cuesta trabajo entenderlo cuesta trabajo creerlo porque es que cuando uno mira la realidad de que no hay ni sistema de salud ¿cómo no se contagian? obviamente que no les estamos deseando eso y para nosotros sería yo preferiría comerme las palabras y, y creer y ojalá que eso fuera cierto de que no hay sino esos pocos de muertos y esos pocos de contagiados y que todo está fríamente calculado, pero la realidad es otra porque el resto del mundo mostró una cara totalmente diferente esto no es de Colombia, esto no es de Suramá que esto fue mundial, esto es una moneda de dos caras, los funcionarios a cargo de la administración pública sostuvieron presumiblemente han estado incursos en actos reñidos con la ley, hay un dicho muy coloquial que dice, el que nada debe nada teme, entonces por qué las cifras fiscales dejaron de publicarse en, en 2009 el producto interno bruto PIB desde el primer trimestre del 2019 al igual que los de la balanza de pagos y los datos de pobreza ¿Por qué se dejaron de publicar? Porque según ellos Dicen todo tenerlo controlado Como pasa siempre Nosotros tenemos las pruebas Tenemos tus Nunca las muestran Porque es puro bla bla bla Pura física Es muy difícil tratar de tapar el sol con un dedo porque una cosa puede decir maduro ante los medios y otra cosa muy distinta ver cómo está realmente Venezuela. Esto constituye una violación flagrante al derecho de los venezolanos a estar informados al tiempo que le resta transparencia a la gestión pública y daña cualquier credibilidad de los entes encargados de producir esas estadísticas. Todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial la Ley de presupuesto del 2022 aprobada hoy dígase bien, por Jorge Rodríguez y la Asamblea Nacional Chavista el 14 de diciembre del año pasado De los datos improvisados solamente se pudo conocer su exposición De motivos la cual carece de fundamentos técnicos Al no incluir premisas fundamentales Entre las que se encuentra Oígase bien porque es que cuesta mucha curiosidad ver qué es Son ellos mismos los que dicen pero son ellos mismos los que se contradicen Entre las que se encuentra el precio estimado del petróleo No hablan con la verdad El volumen de producción y exportación de petróleo No hablan hablan con la verdad. El tipo de cambio y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas no hablan con la verdad. Vuelvo y digo, si todo es tan legal, todo está tan transparente, todo está sobre ruedas, ¿por qué no las anuncian? ¿Por qué no se habla con la verdad? ¿Qué están tapando? ¿Qué quieren hacerle creer al pueblo? Cuando ellos, recordemos, vamos a hacer un recorderiz con, con la historia respecto al chavismo. Cuando el chavismo en el 2015 pierde la Asamblea Nacional, por voto popular, que arrasaron con eso. Inmediatamente ellos se inventan la ANC, la Asamblea Nacional Constituyente, para invalidar la elegida legalmente por voto popular. Miren cómo son ellos. Luego, cuando vienen las otras elecciones, pierden las gobernaciones, entonces colocan una figura paralela que se llama protector. O sea, una gobernación paralela, pero no la llaman como gobernación, sino la llaman el protector. Dice que para evitar que se roben los fondos, ellos no querían soltar el poder, o no quieren soltar el poder. El cual era invalidar la gobernación elegida legalmente también por voto popular. Y ahora, ellos mismos que tienen ahora la Asamblea Nacional que no se puede llamar Asamblea Nacional de Venezuela, sino Asamblea Nacional Chavista, porque todos son chavistas, crean leyes que ni ellos mismos cumplen. Porque si ellos crean esta ley en diciembre del año pasado, donde dice se tiene que dar un informe y ellos no están dando el informe, pues ellos mismos están saboteando la ley que están colocando los mismos chavistas. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.